Visita barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Me Facebook. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que ahora a partir de este capítulo ya no se va a llamar nada de su original, se va a llamar Cine para iniciados, porque el cine experimental es para unos cuantos iniciados, un grupúsculo de seres que hacen eh, este cine enrarecido y que ni su mamá ni su familia verían. Hola Maestro Bunt. Así es, así es vamos, a, vamos a iniciar una nueva etapa en el podcast. Ahora se va a llamar todo eso original. Y auténtico? Exacto. Películas Entonces, necesarias. Ficciones necesarias. Necesaria. Mentira, mentira. Estamos en nada es original, el podcast más pirata de las redes, que justamente nace como un proyecto para llevar el cine experimental a donde quiera que nos inviten, a donde quiera que sea recibido. El cine experimental, mentira, no es cierto, no es para unos cuantos iniciados. Es para todo el mundo. De hecho, todo el mundo, creo que es el cine, es el único cine de todos los cines que existen que lo puede hacer cualquiera. De hecho, la gente está en TikTok haciendo cosas bien experimentales. Así que, que no les digan, que no les cuenten y mucho menos que se las mienten diciéndoles que el cine experimental es por unos cuantos. Sí, hay películas que no son fáciles, es un cine que te hace pensar, es un cine que te hace reflexionar, no son papitas fritas. Pero bueno, ese será tema de otro programa, ahora estamos muy emocionados de recibir a nuestra super invitada del día de hoy, que nos va a hablar de un proyecto maravillosamente fantástico, y, y pues sin más preámbulos, ya, ya presenté al maestro Boon que está felizmente comiéndose una manzana en el frío Montreal y eh, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, nuestra queridísima Virginia Rico, que bueno habitualmente se, se mueve por los territorios morelianos, pero hoy está en la, en la ciudad monstruo, en la ciudad más horrible del universo. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿estoy bien? Eh, contenta de ser Moreliana hasta el tope, como diría la canción. La bueno, provincia rifa, ah, la claro. provincia sí. rifa, Virginia. Exactamente. Pero pues de vez en cuando vengo aquí a intrometerme en asuntos eh, citadinos, sé, de mexicenses. Entonces hoy toco ando por aquí dando una vuelta y trabajando un poco. Pero pues nada, yo de base estoy en Morelia, fascinada de la vida. Pues gracias, sí, estoy muy bien. bien, buenísimo, gracias Virginia por acompañarnos. Virginia, para quienes tengan la osadía de, de no conocerla, es una eh, aca pues es académica, es doctorante y además de todo eso eh, es especialista, bueno se está especializando entre otras áreas del, de, la, del, del de los estudios sobre cine, en, en particular en el cine casero. Ya nos platicará Virginia. Por qué, rumbo va, por qué rumbo van sus, sus investigaciones y por supuesto ustedes ya saben que el cine casero es una de las eh, de, los, de las cosas que a, al festival a ultracinema ...desde que se llamaba Jornadas de Repropiación... ...pues siempre nos ha interesado... ...nos ha eh, gustado promover... El cine, ...el cine que hacían las familias... ...entonces organizamos el Día del Cine Casero... ...desde el 2014... ...prácticamente desde la primera edición... ...casi casi... ...y, eh, y bueno, Virginia... Eh, ...está haciendo su doctorado en ese tema... ...pero lo que nos trae ahorita... ...y digo, vamos a aprovechar para que nos cuente... ...todo acerca de... ...de su quehacer académico... Eh, ...es una... Un proyecto que iniciamos el año pasado, que se llama Encuentro Latinoamericano de Cine Casero, Amateur y Huérfano, que pretendemos sea nuestro Orphan Latinoamericano. El, el, el Orphan Film Symposium es una maravilla, puedes ir a, a, esta, eh, a esta reunión de, de, de nerds de, de los cines abandonados, de los cines caseros, de los cines huérfanos, de los cines que han sido olvidados y rechazados por, por, incluso por archivos y encontrarte con gente estupenda. Pero pues eso sucede allá en Estados Unidos, en Europa, en otras latitudes, con otras eh, expectativas. Entonces el año pasado se nos ocurrió organizar este primer encuentro con, yo pienso que con rotundo éxito. Y pues a quién más que a Virginia le podíamos pedir que nos ayudara a, a organizarlo. Y salió maravilloso, insisto Y ahora vamos, estamos lanzando justo el día que estamos grabando este podcast Ustedes lo están escuchando un jueves Para ese jueves yo creo que ya se nos saturaron las, las eh, propuestas Porque ahorita a esta hora ya llevamos bastantes ah, Está fantástico, la, sacamos la convocatoria eh, apenas y, y ya está que se desborda Entonces, Virginia, pues ¿cómo ves? ¿Cómo ves todo este asunto del cine casero, amateur y huérfano? Sobre todo del encuentro Está chido, la verdad es que eh, es, es, es muy emocionante poder formar parte de una iniciativa como esta, que yo soy una eh, creyente total de la palabra y de la competencia y de, de lo que el cine puede generar eh, como encuentro, ¿no? Entonces. En el ámbito de la academia, usualmente estos encuentros suelen ser muy formales, suelen eh, ser bastante solemnes, incluso protocolarios, un tanto esquemáticos y también bastante aburridos, la verdad. Eh, pero creo que lo que sucedió el año pasado y lo que estamos buscando para este año tiene que ver con sí, generar una, una iniciativa dedicado para, para dedicada a la reflexión a la investigación, a la difusión de las prácticas cinematográficas eh, pues, eh, atípicas que quizá ahora ya tendríamos que buscar una manera diferente para, para llamarlas porque explorando históricamente resulta ser que son prácticas bastante comunes, sin historia más bien, ¿no? eh, pero creo que las posibilidades y las oportunidades de explorar justamente este tipo de enfoques, estas perspectivas, estos descubrimientos constantes, eh, a partir de un encuentro como el que hemos tenido como eh, explorando y con el que hemos estado también como jugando, eh, creo que está como, eh, está, está muy chingón, pero aparte también creo que es como necesario ¿no? plantearlo en un contexto afortunadamente virtual que facilita mucho las cosas, que economiza totalmente este tipo de iniciativas ¿no? que se pueden hacer, sí con mucho trabajo, sí con mucho esfuerzo, pero que no se necesita justamente la infraestructura que, que ocupa una, una iniciativa académica como tal. ¿no? Que, que está más ligada a los tiempos de las instituciones, que depende mucho de, pues, sí, de un presupuesto fijo, que luego suele ser bastante elevado también, ¿no? y también depende mucho como de, de jerarquías, de quién organiza qué, eh, qué cosas se ponen sobre la mesa. ¿no? Entonces, creo que lo que hemos visto con, una, con este encuentro con Elka, si no me equivoco con las siglas, eh, es que justamente podemos, podemos solamente eh, fijarnos como ruta del descubrimiento colectivo ¿no? respecto a estas cinematografías, a partir de ejes o de temas comunes, pero que también son muy fáciles de, de desbordar, ¿no? hasta de cuestionar ¿de qué sirven esos, esos ese, ese tipo de ejes? que creo que eso fue lo que pasó ahora que nos planteamos esta, esta segunda edición ¿no? entonces pues lanzarlo ya como una, un proyecto y una iniciativa internacional también nos puede como, como detonar un montón de preguntas ¿no? sobre si en verdad eso que hemos concebido como cine huérfano, como cine amateur como cine casero eh, está eh, eh, Es digno también de, de conceptual no digno, eh, tiene que seguir conceptualizándose así, o qué está sucediendo con las prácticas contemporáneas, ¿no? Ahorita que lo estabas mencionando sobre TikTok, que antes de entrar en el podcast, por decirlo así de alguna manera, que estaban hablando del TikTok que está, están armando, dije. El TikTok son las primeras vistas cinematográficas de hace más de 100 años, ¿no? O sea, experimentar con lo, con lo cinematográfico ahora es experimentar con lo audiovisual en cantidades módicas de tiempo, en... donde puedes hacer lo que quieras, concéntrate en lo que se te dé la gana, ¿no? Y si bien te va a pues, compartirlo, pues solo que ahora hay una enorme diferencia, que eso inmediatamente se va a internet y se sube, lo pueden ver miles y millones de personas, ¿no? Entonces, en aras de, de, de compartir el conocimiento y sobre todo las dudas, ¿no? creo que eh, el encuentro puede venir como muy bien para también resignificar y cuestionar el papel actual que están adquiriendo, que han venido adquiriendo este tipo de, de imágenes eh, y este tipo de, de prácticas cinematográficas, ¿no? Entonces, pues, está, está muy chido esto. Sí, sí, sin duda, este, pues hay que adaptarnos. A mí me, me causó mucho impacto, me, me dejó muy marcado algo que nuestra colega boliviana María Domínguez dijo en, en una de las sesiones el año pasado que tendríamos que empezar a repensar las formas en las que desde nuestra perspectiva latinoamericana, desde nuestra perspectiva local eh, entendemos y, y, y, y llevamos a la práctica eh, el trabajo, el trabajo con, el, con el cine casero amateur y huérfano porque estamos acostumbrados a hacerlo pues, desde lo que nos han enseñado los propios europeos, los propios americanos que es entonces hay que adaptarlo, eso, ese conocimiento, y por qué no, como lo mencionabas, Virginia, eh, descubrir nuevas formas de llamar a las cosas, incluso, ¿no? de, de, de organizar, de compartir. O sea, siempre, siempre pensando desde nuestra perspectiva, no tenemos por qué eh, basarnos... Eh, digamos, sí, en estricto sentido, hay, hay un camino ya recorrido por otros expertos en otras partes del mundo, pero eso no es eh, una limitante para poder nosotros también aportar, ¿no? Y creo que este encuentro, eh, al menos en esta ocasión que, que lo hicimos abierto el año pasado, pues invitamos a dos que tres colegas que, que sabemos que están hablando sobre estos temas, que tienen trabajo, que han hecho investigación, que, que o son sea, las, la, las personas que tenemos cercanas, pero este, en esta ocasión, pues estamos abriendo el, el, el espectro pues, para, para que sea justamente más más incluyente y, eh, y la verdad es que diseñaste un, un esquema de, de, de presentaciones bastante interesante que platicaremos un poquito más adelante pero me gustaría escuchar el, el maestro bunt participó el año pasado eh, si mal no recuerdo moderando una mesa y bueno también es el es fanático adorador del son de casero de su, su propio trabajo aunque, aunque son materiales propios, está trabajando también con, con, con materiales caseros y, y, y pues bueno, me gustaría saber cómo, cómo, cómo ves todo este asunto, Maestro Boom. Pues eh, yo, yo no, me, no me canso de, de insistir en la, en la importancia de, de preservar y de difundir este tipo de materiales, sea en el soporte que sea, y normalmente porque son soportes Justamente, entre comillas, amateur. Eh, porque yo creo firmemente que este tipo de, de materiales, de este tipo de archivos, finalmente son un testimonio de nuestro paso por el mundo. Y aparte de todo, es un testimonio importantísimo a nivel documental. Porque siento que es como una cuestión efectivamente muy íntima. Eh, pero, pero aparte de todo, yo siento que también tiene la cuestión como de esta espontaneidad, de esta, de, de, lo que hablábamos al principio, ¿no? De esta, de lo que Virginia mencionó al principio, que es como, como esta, este cine, digamos, no académico, que no tiene ningún tipo de pretensión, más que de ser justamente, pues, un, un, un testimonio, de ser, un proceso de documentar algún evento, alguna cuestión, una situación familiar, eso a mí me parece sensacional y además pues se nota ahí justamente el paso del tiempo, ¿no? revisando mis materiales, de pronto pues, mi hijo ya tiene 23 años, entonces veo materiales que grabé de él en VHS compacto, a principios de este siglo y ya después me modernicé entre comillas lo grababa en Digital 8 y bueno todo ese material pues finalmente veo cómo era mi barrio antes de la feroz simplificación aterradora que está sucediendo si en la actualidad entonces a mí me parece este encuentro pues justamente en pues, pues eh, hace, antes de que empezáramos a grabar estábamos bromeando de la, de la ficción necesaria, ¿no? De, de, pero pero yo, creo que, yo creo que este es un encuentro necesario sin, sin ningún tipo de, de, de sarcasmo ni detrás, porque finalmente yo, yo creo que sí es como poner, poner el dedo en, en, en el renglón de... ¿De qué podemos hacer con, con estos materiales? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la utilidad? Eh, y a muchos niveles, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que, bueno, Virginia no me dejará mentir en el ámbito de la historia, pues estos materiales son como también de una riqueza importantísima para, para analizar justamente como este contexto Histórico en el, en el que surgen, y ahora que, que, que menciona Virginia TikTok, que hablábamos de TikTok antes de, de la grabación, pues yo creo que desdeñamos mucho, o al menos en lo personal, yo desdeñaba muchísimo plataformas como esta, pero valdría la pena si los soportes digitales lo permiten, que tienen pues, un, pues una esperanza de vida, digamos, corta. Si, si estos soportes digitales en 10, 20 años, pues vamos a ver que finalmente esos son los, los, los materiales que, que nos van a remitir a este contexto histórico, social, tecnológico y, y obviamente familiar, que es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Sí, si de pronto, como, como, desde esta, esta tribuna uno se vuelve de pronto arrogante y dice, ay no, ¿cómo voy a hacer TikTok? Pues bueno, a lo mejor no como convencionalmente pero pues sí tiene pues, pues va a tener su importancia a lo mejor ahora no lo vemos ahora mismo no sé si había una pregunta en esto pero, bueno, pero ya, ya, me, ya me fui ya, ya me fui por otro lado porque es un tema que que, que, que me apasiona, bueno la pregunta más o menos iba, iba en ese sentido, tú cómo ves estas estas tecnologías, estas nuevas tecnologías y a veces ni tan nuevas, ¿no? de pronto estas tecnologías este, ya tienen un, un ratito con nosotros, tú cómo ves esta, este proceso eh, de registrar estas imágenes en los teléfonos inteligentes ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que se pueda perfilar? ¿cómo crees que se pueda proteger estos materiales pues, del deterioro, de la obsolescencia programada? ¿tú cómo ves esta, pues, este panorama? a mí me encantaría usar TikTok y, y explotar mejor Instagram o sea, no se me da, la verdad Debe, sí subo historias y fotografías, pero pero porque soy muy mala para, para eso Pe y no lo sigo no solamente por lo que se me llega filtrado a Facebook, pero lo que me parece sumamente interesante y que es algo que estoy reflexionando mucho en la, en la investigación de, de, del doctorado en la que estoy trabajando ahora, es que todas estas prácticas que son extremadamente creativas, ¿no? que son íntimas al mismo tiempo que son exhibicionistas ¿no? porque ya es para mostrarse al otro eh, tienen mucho que ver con el cine casero eh, más de lo que nos gustaría aceptar a mi propio entender porque creo que en primer lugar tienen que ver con una suerte de paradigma que es un paradigma en el que la imagen, eh, Philip, no, no es Philip Dupois no, sí, Philip Dupois en, en, en el libro del acto fotográfico, eh, hace una, una reflexión impresionante sobre la imagen acto o sea, cómo la imagen existe, cómo trabajamos para ella, eh, cómo, cómo, cómo la perseguimos, cómo, cómo hacemos múltiples actividades, generamos estrategias, eh, sofisticamos tecnologías para que la imagen tenga un lugar especial en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que, que este paradigma es un paradigma tecnoestético que tiene que ver con la imagen actual. es decir, lo que vemos en TikTok, lo que vemos en, en, en Instagram, en Facebook y en un montón de redes sociales que yo no alcanzo a, a conocer siquiera, eh, es muy parecido a lo que sucedía con el video, con el cine casero desde principio, desde los principios del cine, que es cómo, cómo podemos generar una imagen de nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer que esa imagen sea familiar o no sea familiar, ¿no? pero que hable de nosotros mismos, puede satisfacernos, puede representarnos, puede mostrar una forma utópica, una forma deseable de nosotros mismos? ¿no? Despojándola de la cuestión afectiva, porque creo que ese es otro tema. Creo que uno de los principales problemas de las investigaciones sobre cine casero es que no logramos despojarlas de la cuestión afectiva. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estudiar el cine castero como parte de esta.? de este amplio espectro, que es como el cine huérfano, pensándolas, en este caso, como imágenes, sí como experiencias atractivas, sí como experiencias familiares, pero en primer lugar como imágenes en sí, ¿no? pues, ubicándolas en una historia de larga duración ¿no? que trasciende a la historia de la propia familia que está trabajando con su propia imagen, que la ve, que la guarda, que la vuelve a ver, que la genera, que la guarda, etcétera, etcétera, en distinto orden. O sea, cómo estas imágenes fluctúan en el paso del tiempo, cómo si siguen existiendo hoy en día. ¿no? Entonces, si bien es algo bastante diferente también, muy contrastante cómo esa exploración de uno mismo llega a la manipulación también muy mordaz en las redes sociales, o sea, a través de filtros, a través pues de discursos eh, pues bastante capitalistas también, ¿no? Que eh, eso sería como la parte del contexto que diferencia las diferentes tipologías de imágenes eh, de uno mismo que generamos, pues, ¿no? Pero creo que ubicándolo en mundo en un contexto actual es sorprendente ver incluso cómo existen filtros que emulan la imperfectibilidad del cine casi, ¿no? O sea, te, te metes a Instagram y ese Instagram ya tiene un filtro para que aparezca un video mal hecho, aunque sea con un gran celular, ¿no? en, en mi caso sale eh, mal por default, porque en, en mi celular <risa> es muy chato, ¿no? pero en realidad como que las, las plataformas digitales o en este caso las redes sociales al igual que las prácticas cinematográficas, acuden a la estética, a la retórica del, del, del cine casero para también reivindicar su lugar en el mundo, ¿no? Es decir, um, las películas de ficción, Cuando hay un personaje que está pasando por peripecias, siempre como trauma eh, psicoanalítico, ¿no? De, ¿De dónde viene ese problema? ¿Por qué está tan loco? ¿Por qué, por qué piensa de esa, de esa forma, no? siempre hay como, como una vuelta al pasado y esa vuelta al pasado ya sea que se recrea ¿sí? es decir, se, se hace una representación con una actriz, un actor eh, de, ma, de, de menor edad pero que está aprendiendo a caminar, que se quedó solo porque sus papás alcohólicos tenían que vivir su vida, ¿no? o porque tenían que ir a trabajar, etcétera. No tengo nada contra el alcoholismo, yo soy así, pero <risa> a lo que voy es que hay ciertas estrategias cinematográficas y audiovisuales que acuden a eso que nosotros hemos reconocido como y hemos estudiado como cine casero, como cine huérfano, como cine mateo está metido en nuestras, nuestras prácticas creativas, está metido en nuestra cotidianidad a través de este tipo de, de redes sociales, ¿no? O sea, no es fortuito que el Facebook, por ejemplo, solamente sonado como, un, como, como, como una curiosidad respecto a estas redes sociales, que el Facebook tenga los álbumes, ¿no? O sea, que puedas subir, subir álbumes ¿no? y que puedas, como tú, controlar cómo los puedes guardar, cómo quieres llamarlos o, o este caso de este tipo de, de instant entonces creo que la, la, la trayectoria histórica del cine casero es más profunda de lo que hemos reconocido hasta ahora pero obviamente como, como su investigación no es nueva ¿no? Eh, los textos de Patricia Zimmerman eh, de Richard Schalzer, que lo ve cogido desde una práctica eh, tecnográfica, por decirlo de otra forma, vienen de los 80 de los ¿no? Entonces, pues ya van, ya, ya van 40 años o más que hemos estado como trabajando con, con, con este tipo de imágenes. Pero obviamente son procesos lentos, muy complejos, que toma mucho tiempo de, de comprender y de generar relaciones como de, de, de, de interconexión, ¿no? pero pues bueno no, ya estoy como tú no sé a dónde iba no sé no sé si contesté la respuesta creo <risa> <risa> que esta noche vamos a divagar mucho <risa> no okay, lo, lo, lo que pasa es que son muchas muchas aristas no ahorita pones en la mesa varios temas de los cuales conforme conforme iba avanzando tu, tu participación sí hay que hablar de esto sí hay que, entonces es un tema muy amplio muy complejo muy interesante porque como bien apuntas eh, se está eh, esta no, no sabemos, digo, yo pensando como archivista fílmico eh, eh, Tenemos la fortuna de que el, de que el material fílmico Pues ha, ha, puede, en, en condiciones adecuadas puede durar siglos, ¿no? O sea, puede durar muchísimo tiempo Y eso nos ha permitido tener, generar colecciones de cine casero Que nos den eh, pie para poder eh, estudiarlas, analizarlas, conocerlas, disfrutarlas no, sea, no sabemos qué va a pasar con toda la cotidianidad de, de, de, de las personas a partir de los 2000 en adelante, seguramente los, ar, los, los preservacionistas, los archivistas fílmicos del año 3000 van a pensar que a todo el mundo le salían cosas en la cabeza, le, le, no sé, o sea, con, con tanto filtro, con tanta cosa que hay, eh, realmente no se está, o sea, si bien es una herramienta que todo el mundo está usando, para de alguna manera retratar su cotidianeidad. Esa cotidianeidad, como bien lo apuntas, Virginia, pues está eh, eh, exacerbada, Producida. producidísima, ¿no? Ya no es una cosa tan, re, tan cercana a lo real como sí si lo era en el cine casero. Eh, que también está el debate de, bueno, quién podía acceder a una cámara de esas, ¿no? Entonces, eh, realmente hay un, está de cierta manera sesgado, li, limitado. Pero bueno, acá acá sí es una locura, pero es súper interesante, ¿no? En algún momento platicaba al maestro Bunt que, que sería bueno buscar una estrategia para, para utilizar estas cosas del, del TikTok y de, de, de las eh, cosas cortas que se están dando los reels y shorts y demás para capturar el día a día de, de, de, de las personas, ¿no? Para instigar a la gente que, que de alguna manera... Capture un día a día, su día a día en, en pequeños pedacitos, aunque sea Para poder tener elementos Que sean más cercanos a lo, a lo, que, a lo, a lo que es A lo que fue para, para ser, Mirando hacia el futuro Habríamos, Habíamos abierto el canal de, de TikTok De ultracinema con esa ilusión Pero igual De, de repente en un acto de, de, de soberbia Total dijimos, no, hay demasiada porquería Y de, de, de a mí me sigue causando Dolor de cabeza cada que abro el TikTok Para subir las participaciones Del maestro Bum y que me ponga un video promocional y que me ponga una cosa que realmente no me interesa. Este, la musiquita repetitiva, todas esas cosas son, son, son complicadas, ¿no? Para, para, por así que, gente de la vieja guardia como nosotros. Pero bueno, pues estamos tratando ahí de, hacer, de, de subirnos a este, a este tren y eh, abonar desde nuestro terreno, porque es, un, es una cosa, un fenómeno muy, muy interesante. Y pues bueno, ya eh, llegará el momento, yo creo que en el futuro, en, en una edición no muy lejana del de, de, de, de encuentro, estemos reflexionando sobre esto, ¿no? no sé si hay alguien aquí, lo decías Virginia, desde los años 80 se está empezando a estudiar de manera... Eh, formal eh, el, el asunto del cine casero, pero en México es nuevo, eso sí, realmente no tiene mucho, no realmente tiene poco, no, no hay mucha gente tampoco muy interesada en estos temas, tú eres una de ellos y pues nos gustaría aprovechar que estás por acá para que nos platiques, nosotros lo sabemos, la gente que está un poquito cercana al, al festival sabe por qué somos eh, fanáticos adoradores del cine casero, pero tú en tu este, categoría de doctorante, Dinos, ¿por qué deberíamos acercarnos? ¿Por qué deberíamos estar más cerca? De, ya lo explicaste un poquito, pero bueno, de, del, cine, del cine casero y de, de estos cines eh, ciertamente poco estudiados. Por, yo creo que... Mmm, no hay como una obligación respecto a, al acercarse a... a a, a algún tipo de imagen, ¿no? O sea, contra, pues, contrariamente a lo que sucede con el cine, que eh, a mí usualmente me, me hacían como esta pregunta de ¿ya viste este clásico de cine? ¿no? ¿ya viste esta gran película? y, y a mí me daba pena decir que no lo había visto porque era una ignorante no no no no, no está feliz con mi condición de persona que desconocía muchas cosas, ¿no? Ahora soy una ignorante, felizmente me declaro una ignorante del mundo, ¿no? Y eso lo asumo como un posicionamiento en, el, en, en, en este planeta que me permite conocer muchas cosas sin tanto prejuicio, ¿no? Pero creo que lo que sucede contrariamente a este tipo de películas es que aquí no hay una necesidad, no hay una imposición de acercarse a... Todo, todo ha sucedido, creo que de manera también bastante extraordinaria, ¿no? Eh, cada, cada, cada familia, cada institución de, dedicada a la preservación yes, o cada archivo local, cada colección eh, eh, eh, personal, ¿no? Nos va guiando por una historia que pudiera parecer bastante hermética, pero que también está interconectada muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que como esta um, posibilidad rizomática es inherente al cine, ¿no? Entonces, desde un enfoque, desde una práctica, desde una visión también muy distinta que, de lo que ha sido historiado. Ahorita está pensando en, en cómo hemos... ¿Cómo hemos historiado el cine, no? Y ha sido desde un elitismo historiográfico. O sea, pensar que el cine es arte, que el cine es industria, que el cine es aquello que te, que te cambia la vida, porque en la actualidad hay una tendencia, y no, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, eh, pero hay una tendencia a decir que el cine es una, es una herramienta para la transformación social. A mi entender, y lo pongo desde un punto de vista personal, que, que puede ser sumamente debatido, pero para mí el cine no tiene la obligación de nada. Nosotros somos los que le adjudicamos ¿no? que el cine hable de nuestra vida, que el cine sea una herramienta eh, para la transformación social, que el cine tenga una visión política o que el cine sea mero entretenimiento. ¿no? Es decir, hay una beta impresionante de interpretaciones, de enfoques, de lugares que ocupa el cine en nuestro mundo. ¿no? Entonces, históricamente, toda esta beta no ha sido valorada en su complejidad. ¿no? Entonces, esta pluma elitista ha decidido que lo único que puede recuperarse del pasado cinematográfico es aquello que reconocemos como obras de arte cinematográficas, ¿no? Entonces, en otro aspecto, cambiando la pluma uriquista a una pluma como más diversa, pongámoslo ¿no? una forma de estas plumas que tienen diferentes colores, ¿no? Que le pachurras azul, verde, todo esto, pues te vas a dar cuenta que en realidad hay una cantidad de prácticas cinematográficas que son creativas, ¿no? Que, que, que, que pueden o no pueden ser artísticas, que son tecnológicas, están ahí, han estado ahí. Ay caray, es que se nos congeló un poquito Virginia. Pero bueno, sí, lo que. Yo, yo, yo yo, pero no, sí, lo, sí. lo que lo que dice es súper interesantísimo. Ahorita vamos a esperar a que, a que regrese porque es, viene, viene muy a modo con, lo, con lo, cómo explicas el cine experimental y otras prácticas cinematográficas, ¿no? la, Se nos ha enseñado que el cine es de, de un color, que el cine es de un tono y que el cine se hace de una forma, y pues por supuesto no es cierto, ¿no? Que eh, en este sentido lo que, lo que está explicando el cine, pues igual desde la, desde la investigación, desde la... yo añadiría desde la crítica también, nos ha dicho eh, estos son los cines que importan estos son los cines que valen la pena estos son los cines que debemos preservar estos son los cines que porque son las grandes obras maestras y se está dejando de lado un montón de eh, históricamente se estaba dejando de lado este cómo se llama eh, el, el, el espacio para otras otras eh, maneras de crear, ¿no? Digo, de, ahí ya se estaban llevando al, al cine experimental entre las papas. Porque no hay una, no, o sea, no hay una apertura, ¿no? Digo, aquí en México, ¿qué archivo de, de, de fílvico, digamos, ha, se ha preocupado por, por indagar, investigar sobre las películas experimentales y preservarlas, ¿no? Muy poquito, muy poquito hay preservado, que no sean las, las famosas, las conocidas. Y, y no hay crítica de cine experimental, por ejemplo, ¿no? qué bueno, qué bueno que no hay, pero <risa> no hay investigación, hay muy poca investigación sobre cine experimental, y, y ese es solo un tema, sobre cine casero, ya lo decíamos, el, el asunto es, este también recientemente se está empezando a, a, a pensar, a plantear, eh, tú mismo estás allá, Antonio, en, en, en Montreal, eh, eh, haciendo tu doctorado también, en, eh, buscando eh, espacio en, en la academia para estas prácticas y, y bueno, esperemos que Virginia regrese porque estaba, estaba emocionante lo que estaba diciendo Sí, eso, eso es cierto Además, yo creo que lo, lo que decía Virginia sobre, sobre esta cuestión de este, elitismo historiográfico me parece como muy muy muy pertinente de, de hablarlo, porque pues tú mismo lo dijiste, ¿no? Este es el, según quién, ¿no? O sea, los cánones dictan que ese es el cine, o que tales películas se deben conservar y lo demás no importa, cuando en realidad yo pues, diría que pues sí, prácticamente, pues, pues, todo importa, porque justamente es lo que producimos como seres humanos, como si como lo que sea pues es parte como justamente de esto que hablo de, de nuestro paso por el mundo no que es que es yo creo que y, y decía Virginia algo bien interesante o sea cómo nos vemos no cómo nos representamos cómo quisiéramos vernos no o sea lo construimos o sea, a fin de cuentas como una especie de, de, de, de ficción ¿no? de nosotros mismos, que yo creo que habla a veces más de nosotros que un documental mismo como, como tal, ¿no? Me parece bien, bien interesante y hay un montón de vías de, de, de, de con las cuales podemos las cuales podemos trabajar, podemos investigar. Sí, efectivamente, pues mi línea de trabajo es más hacia mi propio archivo, ¿no? Eh, mi archivo personal, pero pues, hay tantas maneras y tantas prácticas de reapropiarse de, de del archivo, que lo hemos visto en pues, muchas charlas, muchos, muchos podcasts pues, y uno que otro taller que hemos visto. <risas> Aprovechemos para, en lo que regresa a Virginia, para, eh, primero, bueno, recordarles que ya quedan pocos días para inscribirse al taller de cine vertical, que justamente explorará todas estas cuestiones acerca de la utilización pues, de, estos, de este formato pues, que ha venido a revolucionar el... el el ámbito del cine, y que pues, por supuesto nos tiene aquí hablando sobre sobre esos temas. Y, eh, y bueno, pues está abierta la convocatoria para este segundo encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano, que se realizará los días 17 y 18 de octubre de manera virtual. Y, y bueno, ya regresó Virginia, pero antes de continuar con. Eh, con esto que estábamos hablando, que está muy interesante Ya vamos a terminar De, de cerrar la, la presentación Del encuentro que decíamos, ya está abierta la convocatoria En las redes sociales de Ultracinema Pueden encontrar el formulario De inscripción, ahí nos mandan Su propuesta y bueno la, Las vamos a tratar de armar en, en, Por bloques, que justamente Virginia los, los diseñó eh, Puede ser algún tipo De presentación De una colección familiar O archivos locales ya sea en México o en América Latina. También eh, estos procesos de conceptualización y desarchivación, de pensando cómo anunciamos, cómo preservamos, cómo catalogamos el cine, casero, amateur casero, y huérfano, una presentación que vaya por, por ese eje también será bien recibida. Y por supuesto las prácticas de apropiación, ¿no? de, de cómo, cómo nos apropiamos de esta de estos materiales además de que tendremos un muestrario ya también también hay una opción ahí pues si tienen ustedes un trabajo que esté realizado con materiales de cine casero bueno pues, armaremos un programa que mostraremos como de de parte del encuentro y, y pues esperemos que, que sea todo todo un éxito como lo fue el del año pasado ya regresó virginia y nos estaba hablando justamente de eh, esta cuestión de la eh, pues de alguna manera llamarlo et, et, et, eh, ¿cómo? se me fue la bien, se me fue la palabra pero bueno, te quedaste emocionante Virginia, de lo elitista la investigación elitista que decíamos que justo también impacta eh, de cierta manera al cine experimental no eh, nos han, nos han eh, moldeado la mirada de lo que debe ser el cine, de cómo lo debemos preservar, de cómo lo, de, de cuál es el cine que importa, de cuál es el cine que se le deben entregar premios, que se valida, que se, que se respalda con, con, todo esto y de, de ahí se están llevando otros cines que no necesariamente tienen el valor estético eh, artístico, que ni siquiera tienen ese interés, ¿no? Una de mis, de mis, ahora sí que mis, de lo que siempre digo, eh, el cine casero también es cine mexicano. Porque está hecho por mexicanos, con otras eh, pre, pre, eh, pretensiones que a lo mejor ni siquiera son estéticas, ni siquiera son históricas. Simplemente es la pretensión de, de, de, de, de, nostálgica de regodearte con recuerdos, recuerdo, yo qué sé. Pero es un cine tan importante como el que se hace en los estudios. Entonces, esa ha sido como una de las banderas de, de, del Día del Cine Casero eh, en México. Pero bueno, Virginia, cuéntanos. Se, se me olvidó todo. Es que siempre me estresa mucho. Si tengo, hay una mala suerte que me persigue con las tecnologías para que en el momento menos, menos, menos, menos conveniente pasen este tipo de cosas. Se fue el internet, eres, pero ana, yo eres analógica. Por, por, por, eso, por eso adoptaste a Ofelia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A Ofelia, a Hermes a, a, a Olimpia Sí Mis <risas> máquinas de escribir que tienen nombre sí. Muy bien Pero bueno, estábamos sí. en eso Y pensamos, ya hacíamos la reflexión De cómo De cómo incluso no hay crítica de cine experimental Porque, sí. porque no se le ha dado El, el interés, que qué bueno Yo pienso que qué bueno que no hay crítica Pero en la parte académica también Hasta recientemente es que se empieza a voltear a estos, a estos temas, ¿no? Uh -huh. Sí, es que yo creo que, a ver, no quiero desdecirme, pero quiero como profundizar respecto a la complejidad que esto implica. O sea, por un lado sí hay una pluma elitista que ha escrito la historia, siempre, ¿no? Pero por otro lado, creo que también... Eh, y eso lo, lo marca muy bien, por ejemplo, la existencia o la generación de estudios subalternos que tuvo como su origen en, en, en Oriente no eh, y que después se fue y se transformó en, en, en Latinoamérica respecto a la, a la potestad, a la voluntad, a la necesidad, a la urgencia de saber que lo histórico trasciende a una cuestión política, institucional eh, o de bronce, como se le ha llamado como a la historia convencional, ¿no? Entonces cuando, cuando vemos que, que ahora somos nosotros los que tenemos que narrar nuestras propias historias por haber permanecido ausentes en los discursos oficiales, es cuando esa pluma elitista se viene abajo y se desmorona, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, por ejemplo, en prácticas como el cine casero, es que son las personas así generando sus propias imágenes, ¿no? O sea, generando su propia historia visual que no había sido reconocida hasta, hasta, hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces, uno sí es la pluma y otra es la, la emergencia y la necesidad que tenemos nosotros de no esperar a que alguien más escriba nuestra historia, sino saber que nosotros tenemos la necesidad, quizá la obligación, la apetencia, algo sucede que, que, que, que estamos cuestionándonos sobre nuestro pasado, ¿no? Entonces, Creo que eso forma parte de la efervescencia, de la efervescencia de estas prácticas cinematográficas eh, sí comunes, no arquetípicas en su manera, aunque manejan cierto tipo de imágenes que sí son arquetípicas, para el caso de la familia es la imagen misma, del, para el caso del cine casero es la imagen de la familia misma, ¿no? Sí hay una imagen convencional en el cine casero que tiene que ver con la, con la figura de la familia, ¿no? O sea, se presentan ciertas actividades, ciertas escenas ciertas, lo mejor de nosotros está ahí, ¿no? O sea, y eso, eso ha sido una constante reconocimiento, por eso nos mueve tanto afectivamente, por eso cuando vemos cine casero decimos, yo también pasé por eso, ¿no? O sea, yo también tuve una fiesta, yo también tuve una familia, yo también la pasé bien, aunque hay cine casero que no ha sido apropiado, quizá puede, por una cuestión ética, que quizá puede mostrar esa otra cara de las familias, el cine pornográfico, ¿no? O sea, incluso la desnudez dentro del cine casero no es tocada como, como imagen apropiada por una cuestión ética, ¿no? Y eso se entiende, pero esas, esas imágenes también existen, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos? con esas imágenes que son de nosotros mismos, pero que cuando son resignificadas, cuando son archivadas, cuando son recontextualizadas, cuando son observadas por ojos ajenos, la cantidad de preguntas que, no, que nos despiertan, la cantidad de cosas que nos mueve, es, es, es verdaderamente sorprendente, porque nos identificamos pero no nos identificamos al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con la historia de las imágenes obviamente en el siglo XX, que es el siglo en donde el cine ha tenido como pues, su auge, ¿no? de su, su, su nacimiento y su auge, y quién sabe qué va, qué va a pasar. ¿no? Entonces creo que el, el hecho de que ahora haya tanta, pues ahora sí, de una infraestructura económica, eh, preservacionista, archivista, creativa, artística, o sea, de, de muchas betas, de muchas aristas, en torno al cine casero, no en torno a todo el cine huérfano, no, no, no, en, no en torno a toda, todas las prácticas cinematográficas de este tipo. Este, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con, con esta, este, este intento de acercarnos a nuestro pasado desde nuestro propio punto de vista, ¿no? pero también tiene que ver con el hecho que hemos estado comentando hasta ahorita, de que ahorita hay un auge impresionante, sorprendente, extremadamente complejo de generación de imágenes propias, ¿no? de generación de imágenes familiares que no son tan familiares, ¿no? de la autoedición. ¿no? Entonces creo que, creo que si bien de manera explícita el cine casero no muestra eso, sí lo hace en su perspectiva histórica. ¿no? O sea, porque del cine casero son fragmentos concretos de la vida de las personas que han sido filmadas, ¿no? O sea, sí por una cuestión tecnológica, pero también por una cuestión de autorrepresentación. Entonces, es, es algo como bastante complejo, que seguro ya volví a divagar como es el eje rector de esta conversación. Sí, y de ¿no? este podcast en general. Sí, sí. <risa> <risa> pero pues bueno. No, no, no, muy bien, muy bien, Mijina, la verdad es que sí, este... Es un tema fascinante, es un tema eh, interesantísimo que, por te decía, pues, a nosotros simplemente por el hecho de, de la recuperación de estos materiales, ¿no? de poderles dar una nueva vida, de, de que la gente los conozca, de que se, porque son una veta inagotable de, de, de, de conocimiento, ¿no? de, de saber cómo. Eh, el pasado era, era vivido por estas personas Que vestían Cómo eran los, los coches los cómo era el, De qué color era el cielo No o sé, sea, un montón de preguntas que te pueden responder Estas películas eh, y, y, y al mismo tiempo Bueno, la, la, ligado con el interés que, que hizo que Surgiera el festival Pues también es una, una beta inagotable de, de imágenes para Para crear ¿no? Ya a mí me tocó la la suerte de trabajar en este proyecto archivo memoria que justamente era eso, ¿no? Tenía esas dos vertientes, preservar para, para el futuro, recuperar y preservar para el futuro estas imágenes y al mismo tiempo proveer de, de, de, de, de, de, como, como especie de herramienta para la creación y, y eso es como un, un par de ejes rectores que, que nos dan la posibilidad de nutrirnos de, de todo este cine y pues de ahí su, su importancia y pues bueno, no sé, eh, creo que eh, el proyecto pues del, del encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano pues eventualmente nos va a, a, a, a dar la posibilidad de, de, de, de... Estamos abriendo la caja de Pandora yo creo con esto, porque justamente eh, hay una interés, un interés creciente, como ya lo decías Virginia, de, de o sea, esta, esta misma creación de imágenes está provocando que la gente voltee de alguna forma al, al, al, al pasado hay, hay un interés justo se ha eh, acrecentado en los últimos años también por, por la recuperación de archivos las, las instituciones en todos lados están dándose cuenta del valor que hay en méxico pues recientemente ha habido también una especie de boom eh, de, de, de, de, de creación de archivos por todos lados impulsado en, en eh, en parte por el asunto del, del apoyo del IMCINE porque pues esto es un, una tarea titánica un, una labor titánica eh, que estaba en manos de, de dos instituciones básicamente la Filmoteca y la Cine pero tampoco les cabe tanto, ¿no? ¿no? no hay tanta cancha entonces qué bueno que se están dando estas iniciativas de, este, de, de, de, de, de archivar y de preservar otros otras imágenes de otras personas y que se están pudiendo hacer iniciativas eh, pues pues independientes ya les platicaremos ahí, ya hemos hablado nosotros tenemos la suerte de haber sido eh, seleccionados para poder eh, abrir esta posibilidad de crear un archivo de cine experimental, ya, ya platicaremos a fondo, pero es un movimiento interesantísimo, estamos viviendo creo que una época muy, muy interesante y pues qué mejor que sea en este eh, en este momento que, que impulsemos la reflexión sobre el cine casero amateur y huérfano. Y por supuesto, como ya lo decía Virginia al principio, para que esto no sea elitista, eh, que, que quede claro a la gente que nos escucha y que quiere participar, no estamos buscando, digo, son, son bien recibidas, pero... Más que una experiencia académica así más acartonada, lo que queremos es que nos platiquen su, su, su ex, eh, eh, experienciación. ¿Cómo diríamos, maestro Bond? En términos galupeanos, ¿no? Si es experiencial, sería como una, su experiencia, ¿no? Su, no, no sé. Pero bueno, el caso es que sea más... O, o, o, o sí, o pues, experienciación para volverlo profesional. <risa> Sí, eh, no sé. Eh, la, la, la, la que hace, la, la que hace grandes neologismos es Virginia. A mí me encanta este que, que acuñaste de abresos. Me parece ah, sensacional. Ah, Entonces, yo creo que, yo creo que la, la tarea ahora es de, de, de Virginia. Ese, por supuesto. Ese, ese neologismo a mí me encanta. Experial, experies, eh, experiencialismo algo así sí o sea la la, la la cosa es que nos cuenten la experiencia de haber trabajado con estos materiales no más que que vengan y que nos vean su ponencia y que nos citen a, a Patricia Zimmerman y que nos citen a Virginia Rico y no, no, o sea, sí está chido pero en este punto lo que buscamos es más bien que nos contagien del amor por su acervo, que nos contagien del amor por las imágenes familiares que, que ustedes están preservando que ustedes están, eh, que se están reapropiando y eso pues solo se puede lograr con, con otra cosa más personal, ¿no? O sea, muchos, muchos de estos proyectos son, son así o sea, surgen de una Necesidad personal, ya lo decías al principio, Virginia, de, de querer contar la historia del acervo, de la gente que la tuvo guardada, de la gente que está reflejada en, en las imágenes. Entonces, por ahí por ahí que vaya, que vaya esto, creo que puede, puede llegar más, más este, eh, eh, no sé, ¿no? no quiero decir que más lejos, no, sin denostar la parte académica, sin denostar a la, a la, a la importancia que tiene a, hacerlo desde una tribuna así, pero nosotros queremos eh, eh, apelar a este sentido más eh, de la experienciación de las imágenes o de algo así, ¿no? ¿No? Ya, ya Virginia nos, nos, nos sorprenderá después con su neologismo para aplicarlo, insisto, en términos galpeanos <risa> pero bueno, eh, pues no sé Maestro Bunt, ¿Cómo ve? Yo, yo la verdad es que me, me entusiasma mucho pues, encuentros como este, bueno, practicar obviamente con, con Virginia, A, además yo creo que después... No sé si gustes, si Virginia, o hacemos un, un, este, un grupo de apoyo para doctorantes, porque yo me estoy, me estoy quedando más calvo de lo que estoy. Entonces, eh, y sí, me, me, me aviento de pronto como eh, a un pozo de, de desesperación. Pero, pero yo creo que sí es interesante como rescatar esta parte Sí, académica, pero no acartonada Y decía justamente mi, mi, mi, mi asesor de tesis, de, de, decía, bueno, sí hay que ser rigurosos, pero no rígidos. Y a mí me parece bien interesante esta, esta parte que dijo, el, porque pues sí es cierto que de pronto... La academia, de pronto nos tendemos a subir al, al tren del mame y eso que ni hay trenes en México, ¿no? Entonces, este, bueno, de pronto es como, como, como, como, eh, como, como demasiado, demasiado esquemático, como cuadrado, ¿no? Entonces, pues un, un encuentro así me parece mucho más pues está mucho más orgánico, ¿no? Como justamente el cine, el cine casero lo es, ¿no? Es orgánico, que es parte, parte de, de, de, de nosotros mismos, ¿no? Sabes, Virginia, pues... perdón, Virginia, perdón, perdón, contestaré ya me, me estoy ah. adelantando. Sí, sí, sí. Pues es que creo que tiene que ver con despojarnos de, de una como de todo el atavío protocolario e institucional que, que, que envuelve a estas prácticas de compartencia, que tiene otro, de divulgación del conocimiento, ¿no? O sea, iniciando como con eso. Son muchas las credenciales que se necesitan para poder. Viajar para poder presentar, ¿no? Es mucho el tiempo que creemos que te toma para ser parte de la academia y, bueno, en realidad sí pasa eso, pero que el eh, hay, hay algo que no nos hemos dado cuenta, que es que el conocimiento existe a pesar de la academia, ¿no? O sea, eso es algo muy fuerte, pero es, es muy real, Uh, yo tengo un problema, y espero que, que, que, que nadie vaya a, le, a escuchar este podcast, <risa> no, no, no, al vez quiero que todo el mundo lo escuche, <risa> pero yo tengo un, pro, un, un problema respecto a eso, ¿no? porque creemos que el conocimiento, la divulgación, que, como, que el respaldo de la academia significa mucho para poder validar el conocimiento. ¿No? Y en realidad el conocimiento está en el aire, el conocimiento lo tenemos, el conocimiento lo estamos transformando día a día de formas insospechadas. ¿no? Entonces es solamente despejar de, de, de, de, de, de un aura institucional el conocimiento que todos generamos la existencia de acervos locales de colecciones familiares de iniciativas de archivos dedicadas a este tipo de cine lo está demandando está evidenciando que estos temas nos están tocando en la academia ¿no? que no la habían interesado hasta hace poco ¿no? pero que aún así la academia se, va, se, va, se ve rebasada en ese sentido ¿no? y eso eso forma parte de su propia naturaleza ¿no? o sea es, es, al menos eso sí lo puedo comprender un poco más, pero pues bueno, el, el, la existencia de iniciativas de investigación, sean académicas o no sean académicas, son necesarias, de la forma en la que estén delineadas, siempre y cuando busquen justamente cuestionar, no solo alabar, no solo apreciar, ¿no? no solo como poner describir y hasta ahí se quedó o sea, sí si, si, si asumir un posicionamiento a ver con esto termino, quizá la crítica que tenemos que hacer no, tiene, no, no tendría que estar dirigida hacia una iniciativa, así, así si a una iniciativa de divulgación del conocimiento, como es un encuentro dedicado al cine casero, emana o, eman, o no emana de la academia, sino de qué están discutiendo, qué estamos hablando, ¿no? qué estamos comprendiendo por cine casero, por cine huérfano, desde qué posicionamiento individual y colectivo. ¿Cómo estamos confrontando o relacionándonos con esas imágenes? Ya, más allá de que se sea académico o no, está chido. De una forma está muy chida, de otra forma también está muy chida, o no. Académicamente no está chido unas cosas, de la forma independiente también no están chidas otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo estamos lidiando con esas imágenes con las que está, y sonidos con las que estamos intentando generar una relación, comprenderlas, cuestionándolas, y cómo también esas iniciativas de divulgación del conocimiento hacen que nos cuestionemos a nosotros mismos, ¿no? Como sujetos que observan, que participan activamente, ¿no? En su creación, en su divulgación, en su estudio, en su investigación. Entonces creo que ahí está como más, más el meollo, para que no vayan a correr desde el doctorado. <risa> <risa> pues, ma maravilloso Virginia. Yo no sé, maestro Bond, pero cuando el mundo se ponga en contra mía, yo quiero a Virginia Rico de mi lado. <risa> de, de, definitivamente lo, lo, lo, lo que sí es que si, si quieres te, te voy a citar en mi tesis, si quieres te pongo como pues, académica anónima, no de aquí a que salga mi tesis, de aquí a que salga mi tesis tú ya terminaste el doctorado, entonces pues, creo que no va a haber tanto problema, pero sí te voy a citar. En mi trabajo de investigación Definitivamente Ya luego Ya luego nos sentaremos A platicar ampliamente Justamente sobre eso Y además no he ido a Morelia Desde 1985 Entonces imagínate Todo lo que Me he perdido Que podría ver en películas familiares Desde el 85 <risa> ah, Entonces este, pues podría ser la otra, hasta otra otro motivo de otra pero bueno antes de que se me vaya el avión perdón que los interrumpa do, dos, dos cosas primero lo de lo de lo que decías Virginia que de, esta cuestión de, de, la, de lo que un encuentro académico valida o valora y, y le da validez a a, a, lo, a lo que se está hablando eso bueno sí sí ya lo, lo explicaste maravillosamente pero de repente pues está claro que a la academia no, pues no sé si no le interesa, pero no se han generado desde esas, desde esas tribunas encuentros como este, ¿no? Tienen que ser iniciativas ciudadanas, tienen que ser iniciativas de, de gente de a pie y, y, y como bien dices, bueno, nosotros encontraremos, eh, a lo mejor por ahí algún investigador se, se refrene de participar porque no vamos a entregar una una constancia que tenga validez curricular o yo qué sé pero bueno pues eso, eso en realidad eh, va, va más allá y en realidad la, lo que tenemos que valorar es la experiencia de, de participar la reflexión y demás y por otro lado justo eh, pensando en eso tendríamos que buscar virginia eh, una, una, una estratagema porque si bien la virtualidad pues nos va a brindar la posibilidad de compartir y de partir con colegas de todo el a lo largo y ancho del continente ahorita sin ir más lejos las los, los, los propuestas inscritas son de méxico chile y ecuador para pa empezar entonces, eh, eso nos va a permitir, cosa que como ya lo también lo, lo, lo platicaste al principio, de otras formas, eh, pues digo, de dónde sacamos dinero para organizar un encuentro que cuando menos les ofrezca algo a los invitados, y de dónde sacan los invitados dinero para pa viajar a un lugar. Digo, esta fantástico. La, la estrategia que tenemos que encontrar es para, en, para reunirnos en algún punto virtual en, dentro del encuentro. A, a, como si estuviéramos en un espacio físico y reflexionar, porque esas, también, esas cosas también se enriquecen, ¿no? O sea, vamos a tener nuestras ponencias y vamos a tener a los ponentes ahí eh, platicando, pero creo que deberíamos buscar alguna eh, alguna cosa de abrir un Zoom donde quepan las 100 personas y que pueda entrar quien sea y que se puedan hacer sus corrillos y sus grupúsculos. Porque igual a mí me interesa platicar con el ponente que acaba de, de, de hacerlo y de otra manera no lo vamos a lograr si no sé o sea, eh, eh, habría que pensarle cómo cómo hacer esta esta cosa porque creo que estaría buenísimo que que, que que durante el encuentro también se comente el diálogo con el resto de los participantes más allá de sentarnos frente a la pantalla a, a, a, a, a contar nuestra experiencia. Esto me, pues sería, sería algo así como el aster o el aferraste, ¿no? Sí, sea, sí, como del encuentro. Una cosa, Ajá. sí, sí, sí, sí, te digo sí. para que, o, o sea, los, los interesados, los ponentes, o sea, no solo los ponentes podamos sentarnos en la misma pantalla y, y, y platicar, sino también lo, la gente que está escuchando, la gente que está, te digo, porque a veces eso eso es lo que justamente se aprecia de, de los encuentros en, en, en, en persona. ¿No? Aquí les voy a adelantar un, una primicia, nada más porque estoy súper contento de platicar con Virginia y con el maestro Bunt. Estamos trabajando para que esta edición de ultracinema sea presencial, o al menos tenga una, una sede, regresamos a una sola sede, porque extrañamos eso, ¿no? Digo, En, en, en Oaxaca, quienes nos acompañaron a la edición de Galatao, no nos dejarán mentir, Galatao es chiquitito, y pues, estábamos, salíamos de una película y a los mezcales y salíamos de esta película y a los mezcales y a las, las layudas y a la cena y, y en, en Jalapa sucedió lo mismo, o sea, estos, estos trayectos entre caminar de una sala de cine a otra, crearon unos lazos que hasta ahorita son irrompibles, ¿no? O sea, ahorita hay gente con, seguimos siendo amigos de las, de las italianas que vinieron y de la de la colega que vino desde, desde Japón eh, ¿de Japón? Ya no me acuerdo de dónde vino pero de nuestra colega que vino y, hong eh, de hong kong de por allá eh, está igual de lejos <risa> ya ya entonces el caso es que creo que tendremos que también trabajar en esa en esta cuestión pero pues eh, la experiencia va a ser fantástica los los invitamos a que eh, se acerquen se, se inscriban al, al segundo encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano que eh, pues estamos eh, convencidos de que se convertirá en el punto de encuentro para todos aquellos que eh, eh, pues nos gusta nos gusta hurgar en los archivos nos gusta hurgar en los en el pasado eh, en las películas viejas y, eh, y pues también ahí eh, queremos queremos que nos muestren sus joyas queremos que nos muestren sus investigaciones que nos platiquen más que nos, que nos, que nos muestren que nos platiquen sus investigaciones y que nos muestren sus piezas están trabajando, si, si planean una mesa en colectivo de ciertos temas regionales, locales, internacionales, no sé. Esa, ese tipo de propuestas estamos más que abiertos. La convocatoria abrió, para, para cuando ustedes estén escuchando esto, ya, ya abrió. Es el, el primero de mayo y cerrará el 31 de julio para poder nosotros tener tiempo de organizar, decidir y ver cómo cómo armamos el, el programa y eh, finalmente el primero el 31 de agosto pro, eh, publicaremos eh, eh, pues, digamos la, la lista de, de los seleccionados que nos dé tiempo de, de, de organizar bien cómo va a estar el asunto porque como estamos coqueteando con esta idea quizá de, de hacer una, una versión presencial del propio festival y el encuentro estará en el marco de la edición número 12 eh, pues quién dice que no podamos hacer cuando menos una o dos sesiones presenciales Entonces, bueno ya veremos, ya veremos, Hay que falta mucho falta mucho, para octubre todo puede pasar, mañana igual se cae el dólar o, o, o tiembla en la Ciudad de México, no sé, esas cosas catastróficas que pueden suceder esperemos que no, poco madera pero eh, por lo pronto, váyan, váyanse acercando a, a Inscribiendo y mándenos sus, sus experiencias. Pues estamos llegando al final de esta muy, muy bonita, muy interesante edición. La verdad es que hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero. Ahí, ahí hay cosas que nos encantaría seguir ahondando en el tema. Este asunto del TikTok, insisto, es un tema fascinante. Ya lo planteaba Virginia, su relación con... ...con el cine casero, va más allá de lo que imaginamos, pero bueno, pues vamos a tener que cerrar este, esta edición, y por supuesto Virginia, eres más que invitada a regresar, no con, con ningún pretexto, no simplemente el día que tengas tiempo y quieras conversar, pues ahí nos echas un grito, y platicamos acerca de este y otros temas, porque bueno, ya, ya no... Ya, si quieres, para, para nosotros nos gusta cerrar con un pensamiento positivo. Aprovechemos esta participación tuya para que nos cuentes un poquito más de, de por qué tus intereses se han ido por ahí, qué estás, de, qué, de qué es tu tesis doctoral, cuándo vamos a poder comprar tu libro, este, etcétera. Todas estas cosas. Este. Mmm, ay, ¿Cómo lo digo? La, la, la investigación en la que estoy trabajando, la tesis que estoy intentando escribir eh, con lágrimas y, y risas sangre, al mismo tiempo, Sangre. Uh, así parafraseando a, a, a Don, Este es sobre los usos del cine casero en prácticas cinematográficas mexicanas recientes, producidas entre el 2010 y el 2020, a partir de un enfoque tanto historiográfico que es lo común que se ha hecho, que es la historia residual de estas imágenes, no o sea, a nosotros nos llega filtradas a partir de su incorporación en el cine, a, a, o sea, a, a su manera de ser apropiadas, ¿no? entonces cómo metódicamente podemos convertirlo en eso en una historia de cine casero. Entonces, estoy como trabajando eso, eh, y me sumo a las primicias no tengo ningún libro publicado, no, so no yo, soy de yo, escribir yo decía pero el no de tu soy tesis de... ah sí pero a esto voy con la primicia soy de hablar pero no de publicar y eso también es un posicionamiento respecto a la disciplina histórica, eh, porque al parecer no eres historiador si no escribes historia entonces claro. creo que la historia se puede hacer de muchas maneras, incluyendo a partir de la oralidad eh, esa es la, la, la, la historia, la palabra hablada. Entonces, eh, como parte de la primicia de esto que no he hecho hasta ahora, en el 2020 eh, participamos, bueno, organizamos unas sesiones sobre cine y archivo que han tardado tres años en, tra, en transcribirse, pero que este año salen publicadas a manera de... Ya ha sido una trayectoria eh, bastante compleja, divertida, muy extraña, pero muy rica. Entonces, este, pues, este año va a salir esta, esta publicación y este año también sale a manera de libro la tesis que hice de maestría, que tiene que ver con... El cine como creador de memoria, a partir de la experiencia del Grupo Un Nuevo Cine, que surgió entre 1961 y 1962. Ayer mandé las últimas correcciones. Entonces, es, yo creo que para, la, para el segundo semestre sale ya, tanto digital como impreso. Entonces, pues, ahí va. Este y qué más, ¿qué, qué más tenía tesis? <risa> eh, pues eso, fue en que estabas así que, que o sea más o menos, que nos platicara sobre tu tesis. Ah, sí. ah, yo te, yo te preguntaba qué? de tu libro, pero tu libro que, sobre tu tesis doctoral, ¿cuándo, cuándo ah, no. sale? En 10 años, yo creo. No, ¿qué pasó? No, pues, sí. no pero preguntabas por qué, por qué estudiar al cine casero, ¿no? ¿Por qué yo estoy estudiando al cine casero? Porque es ajeno a mí. Eh, me cuesta mucho trabajo entender las dinámicas familiares. Yo sé que me, provengo de una familia, pero. Mm, me, no entiendo esa familia. Y yo no vengo de una familia que tenga eh, solo fotografías, ¿no? O al menos es lo que conozco hasta ahora. Un par de fotografías. Este, un video de los 15 años de mi hermana que desapareció que tiramos, conscientemente tiramos a la basura no eh, producido por alguien más o sea, se le contrató a alguien más y ahí hay una diferencia también ontológica del cine casero, quién lo dirige ¿Quién lo hace este, pero creo que la razón por la que estoy trabajando con estas imágenes es porque al hablar de las familias, yo consigo al cine casero como, como parte del espectro de las imágenes familiares, que incluyen fotografías, incluyen diapositivas, incluyen cosechos por niños y niñas, ¿no? Todo eso forma parte del espectro de la creación de imágenes familiares. Un grupo socioafectivo concreto que genera imágenes de sí misma, ¿no? Entonces, eso me cuesta el trabajo entender, porque no soy una persona pegada a la familia. O sea, amo a mi madre, amo a mi padre, pero aún así estoy muy desligada de él Entonces, este proceso sí es personal, también eh, cinematográfico y profesional, pero cruza mucho, muchos caminos. De entrada, estoy inmersa en un ámbito cinematográfico diverso, en donde hay personas que están trabajando con cine casero, archivistas, a quienes yo conozco, a quienes admiro su trabajo. Entonces ese cruce de la experiencia personal de lo que no comprendo con la experiencia profesional que tampoco comprendo, es el campo perfecto para divagar, para intentar comprender en un proyecto de doctorado. está súper chido eso. <risa> es pues que qué maravilla, qué maravilla Virginia, te, te sumo a esta serie de cosas que te van a dar validez académica, un sello de aprobación del del sni en un futuro eh, el capítulo de tu tesis, de tu que nos vas a, que nos mandaste para el libro que finalmente este año va a salir. Lleva, truene, Relampagué, salga en PDF o salga en, eh, impreso en papel, periódico. Este año sale el libro que también llevamos como cinco años tratando de armar, justamente porque ese es un área que, como bien lo dices, no es que te valide, pero es importante que un, un festival como Ultracinema también voltee a ver ese tipo de, de experiencias, ¿no? Y, y, y, y me da mucha alegría saber que las, el encuentro este que, que organizaste, donde me tocó participar con, con Ezequiel, eh, finalmente verá, verá la luz esas, esas memorias. Ese es, ese es un, buen, eh, eh, un buen. Será un buen eh, eh, anticipo de, de lo que se viene, porque, eh, más bien, quiero decir, esa, esa es una buena forma de recuperar este tipo de encuentros, ¿no? Tendríamos que plantearnos la posibilidad de también hacer alguna memoria del encuentro anterior y por pues, probablemente de este, de, de este encuentro futuro. Eh, porque se han cambiado, por ejemplo, las cosas a lo, a lo largo de, del tiempo. De, es, me acuerdo que Ezequiel y yo eh, eh, estábamos muy enfurecidos con el sistema porque nos debía, nos debía algo. O sea, eh, los archivos mexicanos nos, nos habían quedado a deber a nosotros los amantes del cine casero. Y mira, ahora estamos... Eh, del otro lado, Ezequiel tiene su archivo, ha, ha fundado su, su emporio sobre el cine casero más bien ha fundado su, su archivo sobre su emporio del cine casero lo cual está fantástico entonces este, está, está muy padre que, que se hayan dado eso y pues bueno no, no nos queda más que agradecerte Virginia que hayas tomado la que te hayas dado tiempo de, de pasar a saludar aquí a esto que es, nada es original, Maestro Bund, eh, pues sus palabras finales bueno, yo, yo desde esta otra tribuna confieso que sigo enfurecido con el sistema, pero eso es motivo de otro... De otro <risa> al, al sistema, con el sistema hay que estar enfurecido siempre, ¿no? Porque nos hayan dado dinero, significa que, no, no, que vamos pero, a perdonarles. No, no, pero bueno, yo sigo enfurecido enormemente. Este, sí, este, hay que estar siempre enfurecido con el sistema, pero luego se puede trabajar dentro del sistema y seguir enfurecido con él. Claro. Bueno, ese, es, ese es motivo de, de, otro, de, otro, de, otro, de otro podcast. podcast. <risa> Podrían ser capítulos enteros sobre <risa> mi creación <risa> <mi, risa> y, y, y mi enojo. Pero hoy no estoy así, hoy al contrario, estoy muy contento. Siempre me, me da muchísimo gusto eh, poder escuchar a, a, a Virginia, que admiro enormemente. Y, y pues eh, sí, yo creo que ahorita que dices de la tesis que en 10 años y no sé qué, pues ojalá no sean tantos, yo también espero para mí que tampoco sean tantos, por eso sí, sí insisto, hay que hacer un grupo de apoyo, eh, como doctorantes anónimos o algo así, porque si sí este... Eh, Sí, de pronto uno se enfrenta a muchas frustraciones y además esta semana es súper súper crucial ya luego les platicaré por qué es... ya les platicaré si sigo enfurecido con el sistema o no un... esperemos que ¿Sí? no gracias Lucina. saludos saludos a, a, a Ofelia eh, debe, ser, debe ser bien bonito estar escuchando las teclas así de constantemente, muchas gracias Virginia y ojalá nos encontremos en algún punto de este, de este enorme planeta para poder también este, platicar, y sí, este es un tema que yo creo que lo que estamos ahora en, esta, en estas cuadrículas virtuales de Zoom, nos apasiona tremendamente y es un, es un tema con el que podemos aventarnos toda la noche pero habría que crear una serie aparte de nada de eso original, sobre todo es el archivo personal o algo así, a ver qué pues se nos ocurre gracias Virginia, muchísimas muchísimas gracias y pues, pues nada, nada más eso es todo fantástico maestro Bund. pues Virginia eh, como dice mi abuelita, el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, pero ya, ya es tiempo de sí, sí. De, de cerrar este, este capítulo Súper interesante Donde platicamos de un montón de cosas Recuerden que la convocatoria Para eh, la edición número 12 De Ultracinema Sigue abierta eh, Necesitamos que nos manden Sus películas experimentales Sabemos que tienen por ahí Cosas muy hermosas Si son afrofuturistas Pues lo vamos a agradecer doblemente porque recuerden que tenemos una categoría especial en donde estamos tratando de darle visibilidad a la diáspora africana en el mundo, en particular pues, a las películas que tienen cierta experimentación. Eh, y pues, el tema ahorita de, de la edición número 2 es el afrofuturismo. Entonces, por favor, llenen la, la, la casilla de inscripción en Film Freeway con películas afrofuturistas. Por cierto, ahí nada más un, un guiño, guiño. En el, eh, en el futuro, no muy lejano, tendremos un, un, una, una actividad relacionada con este tema del afrofuturismo. Ahí para que estén pendientes. El taller de cine vertical del Maestro Bundt empieza ya en un tris la próxima semana. Entonces, por favor, eh, apúntense, los que no lo han hecho... Eh, porque va a estar muy interesante, vamos a poder seguir reflexionando sobre esta polémica manera de hacer cine, eh, a la cual todos estábamos reacios, pero bueno, ya después de esta charla, Virginia va a salir corriendo a hacer su TikTok, va a empezar a capturar su día a día. Lo primero que tenemos que hacer es regalarle un celular nuevo, esperemos que cuando. Cuando moneticemos el canal de YouTube, gracias a sus suscripciones, gracias a, a que lo comparten, gracias a que están viendo la serie de, de, de clips cortos donde el tío Boon explica todo lo que relacionado que hay acerca del de, alrededor del cine experimental. Cuando eso suceda y moneticemos el canal, lo primero que vamos a hacer es comprarle un celular a Virginia. Entonces Por favor, vean el podcast, eh, compártanlo, estén pendientes de las actividades Y pues nada, va a haber un montón de cosas sorprendentes este año Este año nos vamos a comer al mundo Y vamos a inundarlo de cine experimental Porque el cine experimental no es para unos cuantos iniciados Históricamente se han acercado unos cuantos iniciados Eso es otra cosa Pero el cine experimental, como todos los cines se hace para que todo el mundo lo vea yo en mi casa rigurosamente los sábados a las 8 de la noche le pongo películas experimentales a mis papás que me odian porque prefieren ver la telenovela pero es un cine que sí puedes ver en familia así que no les cuenten que no les digan que no es cierto y por supuesto también por ahí decía este este colega eh, que estaba dando clases de cine que eh, es un serie que, se, que, que, no, que no busca tener grandes ganancias. Por supuesto que tenemos, que queremos tener grandes ganancias. Se hacen películas experimentales pues, para ganar algo de dinero que no se puede, que ese es otro asunto. Pero bueno, me embarga la emoción de haber platicado con Virginia, de haber eh, compartido el micrófono con mi amigo Maestro, el Maestro Boom, y ya, nos vamos a callar porque ya hace mucha sed. Entonces nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo de esto que fue Ficciones Necesarias, Ayer, Hoy y Siempre. ¡Adiós! ¡Adiós, Virginia! Hola. ¡Adiós! ¡Gracias! <risa> Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes.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 Nada es original, es una producción del Festival Ultracinema.